Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá, casi me como el micrófono a mi canal de YouTube ¿Cómo están queridos? Bueno, espero que anden muy muy bien, espero que se estén cuidando y que estén en sus casas Los que puedan, por supuesto, pueden decir, pero si yo tengo que laburar, querido, ¿qué estás diciendo? Está bien, perfecto, lo entiendo perfectamente y me parece muy bien eh, Yo por suerte estoy mejorando Estoy bastante bastante mejor de mi salud Así que los que han preguntado eh, Ya les estoy respondiendo básicamente Y estamos aquí hoy chicos Y vamos a meternos de lleno con lo que a ustedes les importa Que es el video de hoy Ah, no sé si les importa, bueno espero que sí, si lo están viendo espero que les importe eh, Porque lo subo con mucho amor y con mucho cariño, podríamos así decirlo Y bueno, la cuestión chicos es que vamos a estar viendo qué onda con este tanque, con este Kampf Panzer 50 toneladas ¿Qué es este tanque? Bueno, es un tanque nuevo, bien que, que acaba de llegar al juego Y que va a ser la recompensa de las batallas clasificatorias, bien, es la recompensa principal es un tanque bastante raro, podríamos decirlo, no muy del estilo de los alemanes, no muy similar de, digamos, a lo que es un tanque alemán habitual, podríamos decirlo, eh, podríamos denominarlo de esa forma. A ver, eh, vamos a leer un poquito la historia de este tanque, dice, uno de los proyectos de tanque mediano desarrollado en la década de los años 60 en Alemania. El vehículo debía tener un potente cañón y un blindaje decente, sin embargo el desarrollo se interrumpió en fase de documentación de diseño, bien bueno chicos, esta va a ser la recompensa de las, de las ranqueadas de las batallas clasificatorias y, y bueno, vamos a analizar un poquito lo que es el tanque, a ver yo lo, lo equipé básicamente con lo que es barra de carga de calibre medio con lo que es estabilizador vertical y con ventilación mejorada, Y tiene la Tripud del BK-3001P, este mediano de tier 6 Bueno, y con respecto a lo que tiene que ver con las características del tanque en sí ¿Qué podemos decir? Que pega unos 320 de daño promedio por disparo Que tiene una penetración con APCR, munición principal APCR O sea que ¡fiu! va a volar esa munición No va a ser tan necesario tal vez tirar hit Intuyo, presiento quiero decir, porque la verdad es que no lo sé porque todavía no lo he jugado Vamos con cero batallas Vamos a sacarlo así el campo de batalla que sea lo que Dios quiera Porque quiero que sea genuino Quiero que sea eh, realista Quiero que ustedes vean en el campo de batalla Lo que se puede hacer con este tanque Y lo que no se puede hacer Bien, entonces eh, vamos a probarlo directamente en vivo con ustedes En vivo quiero decir acá ¿Qué más? Eh, penetra unos 268 Lo que no está nada, nada, nada mal chicos Una bastante buena penetración para este tanque me hace acordar un poquito al Leopard Un chiquitín al Leopard <risa> Tiene algo que ver con el Leopard Bueno, eh, tiene una recarga de 6.93 Lo que podemos incluso bajar un poquito más Si le metemos este chocolate Si le metemos chocolate va a estar en unos 6.65 Y si le metemos aún más el compartimiento ordenado de munición Va a estar recargando en unos 6.46 Chicos, lo que le da un DPM total de unos 2.972 es una guarrada Está bastante, bastante bien Pero vamos a sacarle porque no todo el mundo usa esto Mata fuegos es automático Y vamos a llevarlo así, más tranqui A ver qué onda Velocidad de apuntamiento 1.83 Ángulos de elevación y de depresión del cañón Tenemos unos menos 8 ángulos de depresión del cañón Bien eh, Lo que está bastante, bastante bien No está para nada mal No es para nada despreciable, podríamos decirlo y eh, 17 ángulo de elevación Velocidad de apuntamiento Como un buen medio alemán 1.83 La verdad que cierra muy rápido esa retícula Con lo cual por eso desde luego Que no hacía falta que le pongamos el apuntamiento Mejorado, no tiene ningún tipo de sentido La dispersión de 0.30 Se puede bajar más, como vieron recién 0.29 podríamos llegar eh, Con chocolate más o menos No me fije bien, a ver, vamos a verlo, vamos a probarlo Si sí, es 0.29 o 0.28 0.29, ahí está, perfecto Y eh, si le mejoramos un poquito más La purga de la ventilación quedan 0.29 igualmente Y la velocidad de apuntamiento en 1.74 Chicos, y una recarga de 6.58 uh, Está muy muy bien La verdad que va a ser Supuestamente, a ver, con respecto a los números Que siempre todos ya sabemos Que los números no lo dicen todo Acá en el World of Tanks Muchas veces te trolean un poquito Y... Y bueno, por eso hay que comprobarlo en el campo de batalla Porque me ha pasado mil veces Fíjense, este Panzer recién tiene unos 0.33 Y hago así, miren estas super comillas Porque no, Es que no tiene 0.33 ni en palos Ni de casualidad Con suerte sigue tener unos 0.38 Con suerte Pero yo me la juego que el real real debe ser unos 0.40 0.39, 0.40, 0.41 Anda por ahí pero bueno, no nos desviemos no nos vayamos por las ramas 0.30 de dispersión DPM 2007 chicos. Puntos de vida de este tanque, 1.750 puntos de vida, ¿bien? Eh, no está nada mal. Después tenemos un blindaje de chasis de 120 de blindaje frontal de chasis. Fíjense que incluso está como un poco... No quiero decir picudo, porque no termina de ser del todo picudo, pero como que tiene un poquito la es más tiene más la, la, la apariencia de un ruso, de un soviético vamos a poner acá los soviéticos, para que ustedes vean y comparen un poquito que es, a ver tampoco tanto, no pero un chiquitín no, no tiene un esta, esta el planchón de abajo del, del, del, ¿cómo se llama? de lo que es el el Defender así medio picudo va queriendo, ¿no? Fíjense que siempre los alemanes son todos rectos, rectilíneos. No, no, o sea, en ese sentido no, no se parece mucho. Incluso la torreta es redondeada, como si fuera tipo... Raro, es un espécimen bastante, bastante raro. No sé cómo definirlo. Eh, dijimos 120, 40 de lateral, te entran por todos lados. Pero tiene blindaje espaciado, chicuelos. Así que esto nos va a salvar bastante de las explosivas y de las hits... Así que esto va a estar bastante, bastante bien Bueno, blindaje trasero, 20, te entra Olvídate Blindaje 250 de torreta redondeada Chicos, esto va a estar bastante, bastante bien Con lo cual va a ser, yo creo, ¿no? Así estimo que va a ser un blindaje Bastante, bastante troll Porque hacer un blindaje redondeado Una torreta redondeada Con 250, yo creo que vamos a poder Rebotar unos cuantos tiros Y fíjense encima que la cúpula no es tan grande no es tan grande. Fíjense que está bastante, bastante bien. Yo creo que va a ser un tanque bastante, bastante bueno, chicos. Pero bueno, es una impresión, ya les digo. No lo jugué todavía. Fíjense el camo que está bastante, bastante lindo, ¿no? Está bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Movilidad, potencia, motor, 917,84. Una potencia efectiva. Como bien lo indica su nombre. 50T es lo que pesa. 50 toneladas. Y... Eh, alcanza unos 60 km por hora rota en unos 41.43 y tiene un camuflaje efectivo de unos 555 cuando disparamos este cañón de tier 10 este 105 rain metal B1 eh, se nos va a unos 6.27 o sea que hay que tener un poquito de cuidado eh, yo lo equipo así, tal vez le puedes poner una red de camuflaje también, tal vez puede que sea no sé, mmm, yo lo voy a usar así A ver qué onda Vamos a ver si engancha batalla chicos Y de paso mmm, lo probamos un poquito Corto el video Así después eh, no los hago para el tiempo Acá esperando, esperando batalla Bueno amigos, acá estamos en de nuevo sin querer <ríe> Aprete eh, apreté un botón ah, A mí aquí está eh, bueno, estamos en una partida de tier 10, chicos eh, ¿He reanudado la partida? Sí, perfecto, ahí está Está grabando de nuevo eh... Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto <risa> Ahí están los chicos que me quieren mucho eh, Yo también te quiero, señor Gustavo Buenas tardes, estoy grabando <risa> Afirmativo la vamos a poner eh, Vamos a probar este tanquecillo a ver qué onda Primera vez que veo. Exactamente. Exactamente. Eh, vamos a probar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Eso porque me distraigo. Me distraigo y hago tonterías y cruzo por el medio. No hagan esto. Estoy probando la, la movilidad. Marcha atrás. torreta no es que gire tan rápido bastante pachorrienta estoy confiando bastante en el camo que tiene esto, hay que tener un poco de cuidado tal vez esa es la idea, oruga destruida, perfecto hay que traquearlo y que quede ahí pero bueno, vamos a ver si los chicuelos pueden llegar a acabar con él Recarga muy rápido, la verdad, chicos. Está bastante, bastante bueno. Eh... Logramos dañarlo. Segunda penetración con APCR. No sé bien lo que está haciendo ese Conqueror. Pero fíjense que es bastante del estilo los que tiene el Leopard y los que vemos habitualmente a un Leopard jugarse una partida. Es bastante similar, ¿bien? Eh... Más que nada quería probar esa... Esa... Esa precisión. Y la verdad es que el tiro va a donde... A donde dice que va. Acá. Eso vamos a darle la derecha a World Gaming. World Gaming. Porque la verdad es que... Sí, sí. Va, va, va. Va, va, va. Va como piña. Muévete, con Conqueror. Muévete. Esto no es una replay así tipo grabada y nada. O sea, esto es lo que dice el tanque, chicos. A ver, movilidad. Vamos a ver un poquito de movilidad. Mobility... Cómo se mueve bueno, por probar la movilidad nos perdimos de pegar un tiro El disparo rebotó. vamos a hacerlo creer al conqueror que es impenetrable y ahí va a volver a salir seguro en 3, 2, 1 porque te veo que tienes unas ganas tremendas de moverte tienes unas ganas tremendas de salir por ahí un T 10 lindo, que rico A ver, movilidad A ver, precisión alemana enemigo alcanzado. Me ha troleado Me ha troleado esa precisión ¿Por qué me haces esto, bro? Ahí sí, traqueo con daño Pero peguenle un tirillo Yo te lo traqueo, pero tú pégale, bro enemigo alcanzado. Golpe crítico Le hemos matado a quién, al conductor Ese conductor está palmado No sé quién está disparando. Es que una hit no, no le va a hacer nada. Me gustaría tener otra PCR más. Con pues más penetration. ¡Ah! Maldiciones. No. Una M53 que no me invoque el tiro. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tu, tu, tu, tu. Oh, ¡Precision! Oh, ¡Alemana! No. ¿Por qué me trolea así el rng Jesus? ¿A dónde creéis que vais? ¿A dónde creéis que vais? Argento, ¿te me quedas ahí? ¡Argento 47! más abajo bro por favor no me trolees cañón okay, no me salgas de lateral con pan no me salgas de lateral bro bueno llevamos 1580 sin hacer nada básicamente no estamos haciendo absolutamente casi nothing allá. bueno eh, a ver no ¿por qué se me fue ahí? O sea, para sniper la verdad que anda bastante bastante bien el tanque. Vamos a movernos un poquito por el mapa a ver qué onda con la mobility. Ya no queda mucho más. ¿Qué quedan los...? El leopard El 277 arriba. A ver, la movilidad no sería la más mejor. O sea, no se mueve mal, pero tampoco es que digas, guau, wow, es una saeta. Lo que digas, guau, wow, cómo se mueve. Perfecto, pasamos por aquí Vamos a ver el tema de la... Bien, bien, bien, bien... Le costó un poquito, un poquito El s 1 que nos las va a clavar de allá atrás, seguro Segurísimo, pero... Ah, a va. va a estar jodido El renegado está ahí Para atacar. Otro objetivo. objetivo en la mira. Busquemos otro. El Leopard me tiene que haber espeteado. Pero quiero sacarme la arty encima. Ya lo sé, ya lo sé. 3 -2 -1. Perfecto. El tiger 2. El no quiero estar a tiro de ni el Leopard ni el S1. Tiger que tampoco me tiene muy a tiro Más o menos, más o menos, más o menos Más o menos Más o menos Objetivo en la mira. Enemigo lol. Muy, Ananque muy cancelado. LOL Bien, perfecto, adiós Queda el leopardo de aquí arriba De aquí atrás, dio Y el S1 si me pongo ahí Como que, no sé el S1 me va a hacer pollo. Cerramos retícula. 260. Vamos para atrás. Igualmente tenemos toda la vida. Tampoco es que hace falta cuidarnos tanto ya. Salvo que tengamos la mala suerte de que nos haga una morrack el S1. Pero lo dudo mucho. El Leopard está bastante regalado, podríamos decirlo. Llegamos vamos a recargar? No. Allá tenemos el S1. Eh, tiki -tiki -tiki -tiki. Ni cerramos tanto retícula. No hace falta. La verdad es que lo que es a distancia, el tanque está bastante bastante bien. 2887 en una partida de tier 10, sin hacer mucho esfuerzo la verdad que creo que el tanque está bueno en sí, me parece que está muy muy bueno eh, sin hacer tanto esfuerzo, sin hacer tanto sacrificio, en una partida con un tier superior, eh, obviamente no sé si el tanque tiene la chapa suficiente como para ir en una partida más, eh, más dura, podríamos decir, no sé habría que ver eso también, habría que probarlo eh Está está ahí, habría que verlo. La verdad que me interesa mucho, está muy, muy interesante al mínimo. Eh, al mínimo, no, al menos, quiero decir. Así que, bueno, será cuestión de, de seguir probándolo. La verdad que está muy interesante. Si, si les interesa, dejen like aquí en el video. Si quieren ver más replays de este tanque. Pero ya les digo, esto es lo que es el tanque. Recompensa épica recibida por completar una serie de misiones diarias. ¡Oh, LOL! No sé qué es eso. Bueno, le sacamos una maestría si sí, si no lo usa nadie, Nando Pero si no lo usa nadie, bro ¿Cómo no va a sacar una maestría? Si no la saco, sí, es porque soy un espanto jugando <risa> Bueno, chicos, es lo que hay eh, 4600, bueno, hemos salido terceros Ni tan mal, ni tan mal La verdad que bastante, bastante bien Me gustó, me gustó ¿Hemos ganado créditos? Por supuesto, claro que sí Hemos ganado, a ver eh, 49.000, esto no le vamos a poner 49.000 menos 12 eh, 49 menos 10, 39 menos 2, 37 37.000 créditos en una partida tranqui. La verdad, que bastante bien, ¿no? Supongo. Quiero creer. Así que, bueno, chicos, esto es el tanque. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si les gusta, dejen este un hermoso like. comparten el video. Suscríbanse al canal. Donen, así podemos crecer. Y, ah, mira quién estaba, el Juyito. También lo conozco. Acá siempre me, me, me quieren mucho los chicos. Siempre me saludan, me dice ¡eh, grande pedazo! De no sé qué, pero bueno eh, Es todo con amor y con cariño, ¿no? nada de toxicidad Ni esas cosas malas ni raras Acá la pasamos bien y nos divertimos como siempre en mi canal eh, Otra cosa chicos Como les decía, si les gustó el video Dejen like y eso me, me va a permitir A mí crecer mucho como Como youtuber y otra cosa más Déjenme en los comentarios si quieren Que hagamos otras eh, replays como este estilo Si les gustaron así o prefieren Las replays grabadas y más elaboradas Y demás, pero quería mostrarles Lo que es el tanque de una batalla y fíjense que no les miento, vamos a ver las estadísticas Es así de sencillo Estadísticas, batallas jugadas, una Que es la de recién, así que nada chicos Tranqui, experiencia media 1274, bastante, bastante bien Un beso enorme, muchas gracias, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau